hola eh, maría hola melissa es ya mucho tiempo que quería hacer este vídeo desde la última vez que nos escuchamos al teléfono este es mi tercero cuarto intento porque una vez no conecté bien el micrófono y dos veces hice con eh, un programa que me dio youtube porque yo hacía el streaming eh, y este programa se llama Wirecast porque una vez eh, te hice un eh, video mensaje directamente de YouTube con esta vieja webcamera Logitech del 99. Pero ahora hay que descargar un programa, una aplicación, configurarla y darle el bitrate de la conexión y todo eso. Y entonces no me sale. Entonces grabé con ese programa y no me salió el audio. Acá se parece todo bien pero de un momento a otro no te reconocen eh, los artefactos entonces eh, vamos a ver acá se debería de estar eh, creando un vídeo eh, probablemente en la carpeta de eh, como de picasa ahora porque es un lío las cosas las hacen siempre más difíciles y, Sí, se estará eh, cerrando, viendo Después tengo que buscar, no sé si en vídeos eh, importados o cosas así. Hmm. Vídeos capturados será. Sí, se está formando. Eh, yo no quiero que pese demasiado porque si no es difícil cargarlo después. Espero que el audio venga. Nada, espero que ustedes estén bien. Y acá son 15 años que vivo. Vine porque tenía nostalgia de Argentina. Mi madre habría querido ir a vivir a Miami o en la Floresta Negra, entre otros lugares. Y yo veo que no tengo mucha afinidad con la gente de acá. En Miami se estaba mejor, tal vez porque era más internacional. No sé. Eh, Tal vez pasando los años uno sí se encuentra solo, es menos idealista. Acá también el, pare, el país empeoró un poco después que había parecido que mejoraba. Pero todo sigue igual de, de siempre. Y entonces, no sé, es difícil encontrar una mujer que sea linda, buena, comprensiva, inteligente, que tenga talentos internos y externos, no sé, eh, también que tenga cierta posición, que no... No digo que esté rica o bueno, sería de sobra, pero no sé. Tal vez ahí en Miami habría podido encontrar a alguien. Y yo le digo siempre a mi madre: Mi madre me hace bromas. Eh, tal vez María conocería una mujer eh, que sea realmente eh, buena. No sé, yo lo, también lo digo en broma, no, eh, pero Acá eh, no. Es difícil encontrar una mujer con eh, formación intelectual, aspiraciones eh, y todo eso, ¿no? Eh, tal vez, eh, no sé, eh, simplemente para chatear, para videobloguear. Eh, ahora yo tengo una cuenta en YouTube, quisiera ser videoblogger. No sé si te mandé el link de mi cuenta en YouTube, pero quisiera... Ganar de eso, porque yo desde los 12 años quería ser escritor, pero me demoralizó mucho encontrar editores que te publiquen. Entonces ahora con YouTube hay la esperanza de poder ganar algo. Pero a mí todavía los vídeos me cotizaron netos unos eh, 6, 26 dólares. No sé cuándo llegaré a los 100 dólares para que me puedan pagar. Pero cada tanto miro el monitor, tendría que mirar la webcamera Espero que esta vez grave estoy pendiente de esto, que tal vez no registra o no graba el audio. Y eh, no sé por qué dice detener, listo, no sé qué apretar. Pero te de de de decía, no sé, conocer una persona por lo menos para con responderme eh, sería lindo de elevado intelecto intelectual eh, elevado nivel intelectual y, ele, y buena posición social pero bueno eh, no sé si podrás presentarme una persona eh, así simplemente para conocer quisiéramos ir a vivir a miami eh, no porque nos hemos arrepentido de, ir a de ver, haber venido a vivir acá porque yo nunca regreso en lo que elegí en la vida. Conocí unos muy buenos covallos, un canario, un perro que compramos acá. Me dieron mucho amor. Y por eso valió la pena venir a vivir venir a vivir acá. Aunque si todo el traslado internacional nos hizo perder cosas muy valiosas y todo eso. Pero ahora que no tengo más mis covallos y que la sociedad empeora un poco. Y que todo eso. Sí, me iría a vivir en Miami. Pero si no vendemos nuestra casa, será un poco difícil. Bueno, por lo menos conocería a alguien a quien escribirle. Entonces, si tenés a alguien, presentámela eh, Este fue un video de prueba porque yo ya te grabé algunos saludos con, la, con mi filmadora. Pero se arman archivos pesados. Después veo, porque tal vez te haré saludos escribiéndome una carta y organizándome mejor. Para Navidad dos, 2013 le regalé este celular a mi madre, un Nokia 302. Y ella me regaló con anterioridad, para mi cumpleaños, eh, este celular Galaxy Young 5360. Lamentablemente no tenemos para comprar un eh, galaxy eh, samsung galaxy eh, note Tercero per lo meno o un htc o un Sa sony o un nokia di alto livello o un I iphone però tengo este tablet che grava in hd in formato 720 1280 talvez te mande eh, algún corto video mensaje contestando a eh, mi eh, al, a este canal que es de mi madre, que lo, yo lo abrí porque tuvimos que abrir una cuenta de email para comunicarnos con eh, esta compañía. Porque que, mi madre quiso comprar una máquina a vapor, hoy vamos en el banco para hacer el trámite. Porque en los negocios que cerraron las importaciones no se encuentra nada. Entonces, eh, ahora tenemos que cancelar una visa que mi madre tomó, porque eh, para no pagar la mensilidad no sabíamos cómo hacer con libre mercado. Y ahora compramos con libre mercado porque no queremos comprar con visa, que es más problemático. Bueno, el video me va a pesar un Perú, y ya pesa 50 megabit. Y fue un video de prueba para ver si por lo menos con la Picasa 3 podemos... Porque tengo una webcam vieja del 99. Entonces teniendo tantos aparatos de grabación. Eh, para grabar un vídeo. No quise gastar unos 400 pesos. Porque tenemos gastos. Pero es lindo. Es cómodo grabar en streaming. Pero ahora hicieron sí el streaming complicado. Porque hay que entrar en wire. Eh, en ese programa ahí. Que es problemático. Es el... Eh, hay que descargar una aplicación de la Apple. Hay eh, el... Eh, sí, el... ahora no puedo leer... El Wire, no sé qué, de la YouTube. Eh. Bueno, te dejo. Chao. Vamos a ver de grabar próximamente cómo sale esto. Saludos a Melissa, a ti, María, de parte de mi madre mía, a Alan, a su madre, que no me acuerdo cómo se llama, pero... No me diste ese email para escribirle a tu madre, a tu padre y a todos tus seres queridos. Eh, paz y bendiciones. Y bueno, eh, escribime o llamame. Pero si querés, eh, si tenés una cuenta de YouTube, haceme un video. Me gustaría ver video de ustedes. Tal vez les seguiré grabando. Si me contestan por video, eh, así me voy perfeccionando. Me gustaría ganar algo con la partnership de YouTube, pero todavía no tienen difusión mis videos. ¡Chao!